Queremos agradecer especialmente al Comité Bolivariano de Solidaridad, Gisela Rubila, por las gestiones que ellos hicieron para poder traer hoy al embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Chile, don Areva Méndez Así que agradecemos también por las gestiones que no estaba dentro de nuestra eh, programación en un principio. Así que agradecemos la buena voluntad por estar hoy con nosotros y un gran aplauso para él. y también eh, en esta jornada está con nosotros eh, Sergio Fuenzalía quien es el director del Centro Cultural y también es eh, cientista político de la Universidad de Academia de Humanismo y Cristiano por lo tanto eh, esperamos que esta jornada sea de gran eh, provecho hagan muchas preguntas eh, lo dejo con Nicolás Molina quien va a eh, explicar de cómo va a ser el desarrollo de esta jornada así que agradecemos... Eh, a todos ustedes por estar hoy hoy día aquí. Eh, Nicolás Molina, politólogo, eh, va a estar a cargo de la jornada. Así que muchas gracias y un aplauso para todos ustedes. Bueno, supongo las la palabras de César, el agradecimiento al embajador, a los compañeros que hicieron posible que él estuviera con nosotros, y a ustedes también que están acá presentes. Primero le vamos a pedir que los celulares los silencien, por favor. Primerito que todo, por favor. Segundo, vamos a hacer una, un formato más lúdico que, es la, que primer ses, la primera sesión de debate hicimos hace dos semanas atrás. Esto va a contar de dos las exposiciones de 20 minutos cada uno. Un poquito más puede ser. Y después vamos a abrir la ronda de preguntas para que todos ustedes puedan hacer interrogaciones que quieran, que estimen pertinentes. A partir de hoy Sergio fue en salida con su tema sobre. ¿Cómo está viendo geopolíticamente la crisis de Venezuela? Hola, sí. Y antes que todo, y darle las gracias a, a ustedes, y a quienes han colaborado en la organización de, de, esta, de esta junta, ¿no? de esta reunión, de, de este conversatorio y Agradecer por supuesto la, la presencia inestimable del de señor embajador y también agradecer la presencia del colectivo Naitud, del colectivo Multiversa, del colectivo o del comité o Mesa de Coordinadora del MIPA y... Sobre, de sobre sobremanera, darles las gracias a ustedes por dedicar un, un pedazo de su tiempo, en de definitiva de sus vidas, a ¿no? ocuparse y preocuparse por asuntos que van más allá que lo individual, que lo particular. O sea, para nosotros, como centro cultural, eh, es de extraordinaria satisfacción ver, verles a ustedes y poder conversar con, con todos ustedes. La aproximación. Eh, la reflexión que queremos compartir o que quiero compartir en, este, en esta ocasión eh, tiene que ver con con el conflicto por llamarlo de alguna manera que existe hoy en día eh, y que ha estado haciendo siendo digamos parte de nuestras vidas ¿no? Como de, de las vidas de, de todos los latinoamericanos eh, en Venezuela la aproximación que, que yo en particular he hecho, eh, vamos a hacer un resumen así, prácticamente sumario, de una presentación de un trabajo un poco más largo que dura alrededor de una hora y media, que tiene gráficos bonitos y estadísticas y cosas así, pero para los efectos prácticos de lo que nos interesa a nosotros como centro cultural, como centro social y sobre todo desde, desde, desde acá de Chile, eh, vale, vale muy bien el formato de conversación, de reflexión colectiva y, y, de, y de síntesis de algo que debita parecer como muy natural tenerlo presente siempre, pero que por los vaivenes de la distinta hegemonía y de la ideología del tiempo, y de las vicisitudes históricas que hemos vivido, se nos confunde dentro de lo que es mi opinión. Y esto lo, lo digo porque tiene que ver con un, con un tema que para muchos de nosotros puede ser de perogruyo, y que es la acción imperialista de un poder hegemón. Y en Latinoamérica nosotros conocemos muy bien, y en particular Chile, muy de cerca lo que es la mano y la acción de ese poder hegemón y me estoy refiriendo, ya a esta altura ya todos deben saberlo, me estoy refiriendo al el, el llamado tío Sam o el Estados Unidos, o ese, ese país que está más allá del río Bravo. Desde siempre, Desde siempre, ¿no? desde siempre eh, Estados Unidos en nuestra concepción, en nuestra mentalidad, en nuestra cultura, en nuestro quehacer, ha sido el que manda ha sido el que dicta las normas el que dicta las reglas el que dicta el modelo el modo económico el que cambia el modo de acumulación de un sistema que se globaliza que se expande territorialmente y cuando digo territorialmente digo en distintas áreas no solamente en el área eh, concreta, material ¿no? que sería continente, país pueblo, estado, nación, o etc. Sea que se, se expande a distintas esferas que se, que se coloca como instalándose como algo natural como que hay sol, como que hay mar como que hay luna existe capitalismo y capitalismo al gusto y a la medida de Estados Unidos Estados Unidos desde, desde, desde ya largo rato desde cuando instala la doctrina Monroe decide o deciden ellos que América Latina es una extensión, es una parte de ellos, es una propiedad de ellos. Decía en un escrito en un libro que sacó el doctor Borón, Atilio Borón, argentino, un, un, un gran cientista político, ¿no? decía que en una charla eh, Brzezinski, uno de los pensadores norteamericanos, uno de los estrategas de relaciones exteriores norteamericanos, en una jornada de estudio le había dicho que la política exterior de Estados Unidos y la política mundial, se comenzaba en Washington, seguía en Londres, pasaba por París, hacía estaciones en Moscú, Pekín, y se acababa. Y que esas eran las estaciones importantes para Estados Unidos en el mundo. Y ante la consulta que, que le hacen, digamos, un grupo de, de estudiantes latinoamericanos, dice, bueno, pero y América Latina él responde sin rubor de la época dice, bueno, América Latina es como si yo hablara de una cosa doméstica América Latina, la concepción de ello es que es algo propio él decía, yo no hablo de Oklahoma, de Minnesota ¿por qué voy a hablar de América Latina? porque su concepción está, está tan instalado de que América Latina es el patio trasero y que su crecimiento el Estado de Estados Unidos su vitalidad, su supervivencia, su expansión está asentada, cuenta, da cuenta como naturalmente, de que Latinoamérica es el territorio que es como la gran despensa. ¿no? Cuando a nosotros nos mandan en la casa con los chicos, anda a la despensa a buscar azúcar, ¿eh? allá también, anda a la despensa y trae cobre y parte ¿no? a Latinoamérica y se lo llevan en barquitos de Chile esa concepción que está muy instalada en, en los Estados Unidos en el Estado de Estados Unidos ¿no? es lo que, lo que hoy día eh, hace crisis circunstancialmente o temporalmente hace crisis en, en, en varios aspectos ahora ¿Estados Unidos por qué está en, en esta situación de crisis? y según prácticamente todos los, eh, los estudios de, de los distintos analistas en, en materia de, de relaciones exteriores y de, de expansión del capitalismo defendido por la mano norteamericana hoy en día tiene, tiene varios problemas uno, uno de sus problemas es que la evolución histórica está mucho más acelerada en, en, en, dos, en dos áreas. Uno, en el desarrollo económico, y, y, en el, y en el segundo, en lo que es la respuesta del bloque del, del que ellos llaman opositor, o lo que llamaban el choque civilizatorio con Oriente. Estados Unidos. Tiene, tenemos una noticia respecto de él que es buena y otra que es mala. O sea, nosotros tenemos una noticia muy buena y una muy mala respecto de Estados Unidos. Primero, Estados Unidos está cayendo y eso es muy bueno. El tema es que para evitar que el aterrizaje sea demasiado brusco, se va a trincherar o se está trincherando en, en Latinoamérica, desde Latinoamérica. El año 2012 viajó el jefe del Comando Sur a Santiago de Chile, estuvo eh, dos días, se reunió en La Moneda y en la Escuela Militar. Una, una declaración muy breve dijo, Estados Unidos ha estado mirando mucho hacia el este. Ahora es la hora de que comencemos a mirar al sur. Año 2012 a la fecha... Prácticamente todos los gobiernos del llamado del pueblo progresista han ido desapareciendo uno a uno, uno tras otro. Y se, y se instaló, digamos, por la vía del, de la judicialización y de, y de, la, y de los fraudes judiciales en, en Brasil se expulsa a Dilma, se instala Teme, en Argentina avanza el macrismo. En, Correa, en Ecuador se traiciona a Correa desde, desde el interior de las fuerzas políticas ¿no? se traiciona a Correa y se, y se gira en, en Perú se retoma digamos, la, la meta más neoliberal más monetarista ¿no? de la administración del sistema en Chile se elige a Piñera y así sucesivamente del 2012 a la fecha Estados Unidos políticamente, solamente en la administración de, de política retomó prácticamente el control de Sudamérica eh, pero sin embargo Estados Unidos sigue cayendo Estados Unidos no tiene digamos ya hoy en día la misma capacidad de hegemonizar de ordenar de hacer, de, de hacer del, del, del mando una, una acción eficaz Y por varios motivos también. Uno, porque hasta después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos indiscutiblemente es el poder hegemónico en el mundo, pero tenía su contraparte con la Unión Soviética. Y entre el 45 y el 90 y el, el 91, el Estados Unidos y la Unión Soviética tienen un lugar a un mundo bipolar. Luego, con la implosión de la Unión Soviética y, y la, el, el retroceso que, que hubo, tenemos que se pasa a un periodo muy breve de un poder único. Un mundo unipolar dura desde el 91-92 hasta el 2001 y no más. Porque desde allí comienza la emergencia de, de quien hoy por hoy es el gran problema de Estados Unidos y que se llama China, pero también viene la recuperación de lo que, de lo que pasa a ser eh, la Federación Rusa, Rusia, se recupera y pasa a ver desde el año 2001-2002 eh, ya un mundo bipolar, o sea, multipolar. Es decir, en, en, una, cierta, en una cierta cantidad de años muy breve, el mundo, el mundo, el escenario mundial pasó de ser bipolar, unipolar, y al multipolarismo que estamos hoy en día. Eso, eso, eso, eso, eso tiene que ver digamos como cómo se van ordenando las institucionalidades y cómo se van ordenando las relaciones entre los distintos países. Rusia ya no puede ser conquistada o avasallada porque volvió a recuperar su poder militar y de alguna manera un poder económico China ya no es que lo esté soplando como decía antes alguien está soplando la nuca a Estados Unidos no, China ya lo sobrepasó y Estados Unidos hoy por hoy es el país que es sigue siendo la mayor potencia militar pero sigue siendo la mayor potencia de endeudamiento Estados Unidos es el país más endeudado del planeta Estados Unidos debe, debe 20 billones 20 billones de dólares o sea el, la cantidad, la cantidad de, de dinero que debe Estados Unidos es impresionante y por otra parte los papeles que tiene Estados Unidos puestos a, para, para tener liquidez para más desgracia lo de los principales acreedores es eh, China entonces en, el, en, el, en términos estrictos Estados Unidos es un país que tiene por lo demás un gasto militar enorme un endeudamiento brutal y tiene también eh, a China como uno de sus principales acreedores pero a lo que vamos ese es más o menos el escenario en que nos encontramos hoy Ese es el mundo, un mundo que, que ha, ha llegado a una capa del capitalismo mundial prácticamente límite, que está en crisis como sistema económico desde el año 2008, estamos a 19, ¿verdad? ya pasamos los 10 años, está en crisis económica el sistema desde el año 2008, que no, no se puede recuperar, y por otra parte, eh, Estados Unidos tiene grandes problemas internos. Estados Unidos tiene pobreza interna, mucha. Estados Unidos tiene más de 45 o 46 millones de personas a las cuales tiene que alimentar por la vía de bonos. Y, y si no, eh, hay hambre. ¿no? Bueno, ese, ese es más o menos el, el escenario, así, así haciéndolo muy apretado, un poco desordenado, desordenado también pero ese es más o menos el parámetro. Pero para aterrizarlo en lo que tiene que ver con nuestro hermano país de Venezuela. Si hay una adicción que tiene Estados Unidos, muy grande, es la adicción al petróleo. Estados Unidos consume 23, 24 millones de, de barriles de petróleo diarios, diarios. La dependencia que tiene Estados Unidos de, de la materia energética del, del petróleo es eh, espectacularmente fuerte. Y a pesar de que se, se dijo ¿no? que, tiene, de, que efectivamente tiene reservas de petróleo, eh, la, la forma de explotación, de explotar ese petróleo, de, de hacer lo suyo, es muy cara. Eh, la explotación por fracking, que se suponía que iba a ser como la gran solución y que iba iba a, a, a tener petróleo para, para todos, eso lo, nos resulta factible hoy por hoy, y Estados Unidos está en, amarrado, ¿no? encamisado con una dependencia brutal del abastecimiento de petróleo. Venezuela, y, y lo han dicho, lo han dicho muchas veces, ¿no? eh, destacados analistas y, y, y gente que, que estudia el, el tema. Venezuela, si tuviese, eh, el, si tuviese otra riqueza, si fuese, digamos, el gran productor solo de tomates, no sería mucho problema, no habría, no habría problema, no habría acoso, no habría amenaza de invasión, no habría saqueo, no habría robo no habría digamos eh, congelamiento de cuentas no habría saqueo de las riquezas monetarias de, de Venezuela es porque hay una cantidad de petróleo la mayor reserva de petróleo es de Venezuela antiguamente se pensaba o se o sea, tenía en cuenta que era Arabia Saudí eso ya dejó de ser así la mayor reserva de petróleo del mundo está en Venezuela eso complica mucho más la situación de, de, de los compañeros de Venezuela pero hay otros elementos que también hacen muy peligrosa la situación de ahora eh, América Latina como dijimos es la gran despensa pero es la gran despensa del mundo también Es Estados Unidos la tiene conceptualizada como de su propiedad y nos, y nos instala los gobiernos y nos instala la legislación y nos instala el modo de intercambio que a ellos le conviene entonces nosotros estamos en problema Venezuela coyunturalmente y por, y por ser digamos de los cuatro países que porfiadamente luchan contra la hegemonía en todos los aspectos que ejerce Estados Unidos está siendo agredida brutalmente no es de este año. La agresión a Venezuela ha sido sistemática desde hace 20 años. Ha sido sistemática, ha sido solapada, ha sido, digamos, eh, sinuosa, pero, pero no por ello menos, menos eficaz o, o, o menos dañina. Eh, Estados Unidos está en una guerra y ahí hay otro elemento que podríamos conversar más adelante de los con las estrategias, estrategias de la guerra de, de nueva generación. Estados Unidos tiene conceptualizada su, su estrategia de dominio total, y total significa controlar la tierra, el subsuelo, la atmósfera, el espacio exterior y los territorios sociales. Estados Unidos está jugando a la guerra con todas las herramientas con las herramientas tecnológicas, con las, con las armas tradicionales, con, la, con las herramientas que le da el, el, el dominio cultural, con las herramientas que le da el poder incidir o decidir los cambios en las legislaciones comerciales y no comerciales. Cuando Estados Unidos impone los tratados de libre comercio o impone cambios en, la, en las legislaciones del intercambio comercial, está incidiendo mucho más allá que en el intercambio de las mercancías está incidiendo en una concepción de cómo tenemos que pensar y actuar de cómo se tiene que pensar y actuar desde los gobiernos y en ese, en ese, en ese sentido Venezuela está, está en, instalada en una posición muy, muy valiente y muy, muy compleja pero tremendamente decisiva para nosotros Venezuela está en la avanzada revolucionaria porque lo que hace Venezuela es mantener una soberanía que el resto de los países no tenemos nosotros contamos con una soberanía en Cuba como nación Bolivia, Venezuela y luchando denodadamente Nicaragua Chile está fuera de eso, absolutamente. Es el mejor portado, es el que tiene la mejor gobernabilidad, es el país que más, más ha cumplido con el dominio eh, material y no material que tiene Estados Unidos, el dominio ideológico. Y digo Estados Unidos porque si bien es cierto, esto es un sistema que en este minuto está expandido, globalizado, como se, como gusta llamarse que está al máximo de dice cierra, vamos a cerrar que, que está al, al, intencionado al máximo en, en, su, en su en su fuerza productiva eh, tiene, tiene elementos que que hacen que Estados Unidos tenga todavía una importancia como segunda potencia mundial porque en la disputa del sistema es feroz la disputa de quién controla quién lleva, quien lleva la batuta del sistema ¿no? si la va a llevar China Rusia o la va a conservar Estados Unidos para evitar el aterrizaje el aterrizaje brusco para poder efectuar un aterrizaje más suave o va, o va a caer y se va a desplomar pero el sistema en sí está en una, en una feroz el sistema económico como tal el, el sistema capitalista está en una feroz pugna de lucha de quien lleva el, el control del sistema entonces cuando el, el conflicto de Venezuela eh, está tan candente es porque si cae Venezuela, Estados Unidos va a poder tener una matriz energética asegurada 300 años, 200 años. Estados Unidos tiene una, una, una proyección de dependencia de, de importación de petróleo para el año 2024-2025 del 70%. Vale decir que su abastecimiento tendría una dependencia de, de abastecimiento exterior de un 70%. Y el petróleo del Medio Oriente ya no, ya no, no le es tan conveniente, ¿no? Un barco desde, desde el Medio Oriente hasta las costas de Estados Unidos son 40-45 días. Desde Venezuela son 4 días y medio, 5 días. Entonces... La, la acuciosa necesidad del, del adicto ¿no? del adicto al consumo de petróleo es, es feroz y por eso es tan feroz la agresión que está sufriendo Venezuela la república bolivariana es feroz la el, la, la urgencia de Estados Unidos por tratar de mantener su estilo de vida su American Way Life, su estilo de consumo y, de, de consumo y desecho permanente se lo puede asegurar si sí, asegura un abastecimiento energético apoderándose, apoderándose o subordinando absolutamente a la República Bolivariana y de paso asegurarse Latinoamérica puede alargar y tener una caída más suave. Pero para eso va a hacer todos los intentos. Hay montones de elementos que tienen que ver con cómo, cómo se concibe la guerra hoy por hoy que tiene Estados Unidos para conservar su proyecto de vida, su, su hegemonía, su dominio. Y hay muchos elementos que nosotros, como país, los tenemos en acción diariamente y, y, y en definitiva no logramos percibirlo porque estamos acostumbrados. Y por ello nos parece de repente tan extraño eh, una lucha tan frontal, tan decisiva, tan valiente, que da un gobierno como el que dirige el presidente Maduro hoy en día. Y es porque en la guerra total, también Estados Unidos aplica el meterse en nuestras cabezas. Y cuando digo nuestras cabezas, no digo las cabezas de, de Cas o de la gente de la derecha, digo en nuestras cabezas. Incluso en las cabezas de la gente que se dice progresista, de izquierdo, que busca una sociedad distinta. Hay un montón de cosas que, que conversar. Este es un, el resumen del resumen ¿no? de, de esto. Pero hasta el minuto lo que puedo decir para terminar es que Venezuela... Eh, en Venezuela se da una batalla, pero enorme, de mucha significación, y la cual nosotros tenemos que estar y estudiar permanentemente para poder saber cuál es la realidad, la realidad que nos toca a nosotros y el papel que nos toca a nosotros asumir. Benedetti dijo, el norte es el que ordena, el norte es el que manda. Pero Venezuela, hoy por hoy, está diciendo, el sur también existe. Muchas gracias. Le damos las gracias a Sergio por su exposición y ahora dejamos con usted al embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, agradecerles compañeros y compañeras la, la deferencia, la gentileza que han tenido para eh, escucharme unos minutos. Tratando de explicar y poner en relieve desde nuestra perspectiva, eh, desde nuestra propia vivencia, lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que no está ocurriendo también, ¿no? porque la, hay cierta prensa muy poderosa que, que enclautra y que a punta de etiquetas, técnica gebeliana, a punta de etiquetas, eh, logra crear construcciones, valiéndose incluso de herramientas de la psicología comunicacional que llegan incluso hasta enfermar a la gente pero yo encuentro que en el caso de Chile hay muchísimos, muchísimos chilenos miles de chilenos que no caen en la trampa de las etiquetas y prefieren acercarse, aproximarse a la otra versión a la otra cara ...a la otra cara de la información, de la noticia y los hechos concretos. Yo comenzaré a decirles, compañeros, que... Eh, ...se habla tanto de, de Venezuela... ...se ataca tanto a Venezuela, se agrede tanto a Venezuela... ...que muchas a veces... Eh, ...la gente tiende a pensar, bueno, eh, ¿por qué Venezuela a veces no es un país grandote? ...con 100 millones de habitantes con armas atómicas, con buques y cohetes, etcétera, y vaya por allí. En realidad Venezuela, nosotros en, en términos de. esto, esto es para que ustedes se dibujen y tengan una, un parámetro sobre los cuales evaluar estos asuntos. ¿no? Nosotros somos en este continente apenas el, el, el octavo el territorio. En términos de territorio, de kilómetros cuadrados, nosotros somos apenas un poco mayor que Chile. Pero incluso Perú, Colombia, Argentina, por no decir Brasil y México, tienen muchísimo más territorio que Venezuela. Bolivia, territorialmente, es más grande que Venezuela. Octavo lugar. Y en términos de población, hablo de Latinoamérica y el Caribe, no hablo de Estados Unidos y Canadá. Y en términos de población, mi país tiene, eh, está en el séptimo lugar. Colombia, Perú, tienen más población que Venezuela. no hablar de Argentina, Brasil, etcétera, y México. Entonces, primero tenemos que encuadrarnos allí para que entonces comencemos a preguntarnos, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es un país pequeño, que no tiene mucha población, entonces somos 32 millones de habitantes, de los cuales... Más de 8 millones son migrados a Venezuela. Eh, preguntarnos, entonces, ¿cuál es el problema? Porque si no tiene bombas atómicas, no tenemos cohetes hipersónicos, no tenemos bombardeos estratégicos nucleares, etc. Entonces, ¿cuál es el problema? Hace muchos años, eh, desde los años eh, 50, después de la Segunda Guerra, en plena Guerra Fría, la derecha comenzó al a neoconservadurismo y, el, y todavía esas élites locales terribles, que es uno de los principales problemas que tenemos en nuestros países, las élites locales, las oligarquías locales y las burguesías improductivas importadoras. Esa es una primera acotación que debemos hacer también. Eh, el, el, estos mecanismos con los que se mueve el sistema mundo, ¿no? preguntas entonces ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que ocurre? ¿por qué ese ataque? ¿por qué ese odio tan desesperado de Estados Unidos de algunos países europeos de Colombia de Colombia y ahí tenemos también una historia que contar respecto a Colombia eh, y tenemos que buscar las preguntas en el, o las respuestas en, en, en entender cómo funciona cómo está funcionando el sistema mundo el sistema mundo funciona por las finanzas, hoy en el mundo se mueve más dinero que mercancías y que producción. Y el segundo elemento con el que funciona el sistema mundo abiertamente es la energía. Pero soterradamente, soterradamente funciona también el mundo del el mundo, o el submundo de la venta clandestina de armamento y el submundo de la droga. Entonces, Hoy tenemos que entender cómo funciona el sistema mundo a partir de esos cuatro elementos. Estados Unidos Estados Unidos y Europa se han propuesto dominar el agua, dominar la energía y dominar los alimentos. Madeleine Albright, fue la que dijo, creo que domina, domina los alimentos y dominarás los pueblos, las naciones, domina la energía y dominarás el mundo. Nos encontramos entonces que este mundo globalizado eh, no es lo que se había ofrecido de que la globalización iba a traer el progreso, iba a traer eh, eh, los avances, iba a traer eh, por fin que el, el mundo se encontrara en una condición donde había un encuentro amable, generoso entre el norte y el sur. Lo primero hay que decir que eso es imposible. Es imposible por una razón porque la riqueza del norte no tiene otra explicación sino en la pobreza del sur. Eso está, por más que no lo digan con esas palabras, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, FAO, las Naciones Unidas en todo su conjunto, CEPAL, el Fondo Mundial, pero es así. La única fórmula y plataforma de sobrevivencia del norte, y cuando hablo del norte, voy a especificarlo más es el imperialismo occidental judeo-cristiano y no tiene otra explicación sino por la pobreza un chileno o un venezolano pobre no lo es porque en Europa o en Estados Unidos vive un rico no, sino que nosotros nos despojamos de lo, de lo que creemos que es nuestro nos despojamos de nuestra riqueza de todo tipo, incluso las culturales que quizás son las más peligrosas nos despojamos para que el norte viva bien y voy a hacer una digregación porque yo tengo con esto con, lo, con los buenos amigos de la CEPAL tengo una, una diferencia de, de concepto sobre esto ¿no? cuando nosotros vamos a medir vamos a medir la diferencia o la, o la la, la explicación de la diferencia del sueldo de un contador jefe del departamento de contaduría del Banco Santander en Providencia en comparación con el sueldo que recibe el jefe de, de contaduría del Banco Santander en Vallecano o en, en, en la plaza en, en, en cualquiera, cualquiera de, de esos ámbitos en España Plaza Mayor, etc ¿Cuál es la razón por la cual un ejecutivo con esas características gana tres y cuatro veces el dinero que gana ese mismo ejecutivo acá en Chile? Pero pudiera ser que ese ejecutivo en Chile le está generando más ganancia al Banco Santander que lo que le gira ese mismo ejecutivo allá en España. No ha querido la CEPAN meterse con eso. No ha querido. Les he preguntado. Cuándo va a CEPAR a medir los efectos perniciosos de los paraísos fiscales sobre las economías y en consecuencia sobre la sociedad latinoamericana? Tampoco. No quieren saber absolutamente nada de eso. Nada, nada. nada. Esto nos trae entonces a que este mundo que pretende o que pretendió globalizarse y que pretendió sujetar, sujetarse, entre otras, en las, te, en las teorías de Fukuyama de que se acabó la historia, listo. Acá es el capitalismo y es el, el, y es el imperialismo y punto. Porque cuando hablamos de imperialismo, a veces tendemos, tendemos a centrarnos en la figura de los Estados Unidos. No, los Estados Unidos es el vértice de, ese, de, esa, de esa pirámide monstruosa, pesada, que impide que el mundo, que el mundo pueda... Alcanzar, yo no digo desarrollarse, no decimos desarrollarnos, sino alcanzar estadios de bienestar de las sociedades, de los pueblos, de las naciones A Estados Unidos le sigue en un segundo nivel, por debajo de los Estados Unidos por supuesto está la Unión Europea Está Japón, Nueva Zelanda, Australia y Canadá Después viene un tercer nivel, una tercera capa, más abajo una cantidad de estos, de estos países eh, europeos, asiáticos, etcétera, como, no sé, España, Italia, no Francia e Inglaterra, porque Francia e Inglaterra están en el segundo, segundo perdaño. Después vienen todos los tigres asiáticos en cuarto nivel. Mire, nosotros posiblemente estemos en un sexto o séptimo nivel. Nosotros, los países latinoamericanos. Cuidado si no en un octavo nivel si tomamos en consideración a las economías emergentes del este europeo y al grupo BRIC. Esa realidad cruda, terrible, es la que nos, es en la que nos adentramos y que tenemos que tratar de explicar. La derecha ha tratado de decirnos desde hace muchos años que por qué nosotros siempre culpamos a los Estados Unidos de nuestras desgracias, de nuestros infortunios digo yo me refiero a Latinoamérica pero es todo el mundo en desarrollo o el mundo subdesarrollado o el tercer mundo ¿Que por qué siempre los Estados Unidos si fueran culpables lo primero es decir es que un analista serio responsable enterado investigador Dice diseccionador de realidades y fabricante de tesis realistas que dibujan este continente, si deja por fuera de Estados Unidos, está haciendo es payasería. No hay forma de explicar el martirio, el suyugamiento, la mengua y lo terrible que pasamos en este continente latinoamericano, si no se incluye, no es que sea culpable de todo pero en una aproximación de, del 0 al cien, 29, 99, negarlo es una necesidad, una necesidad. negarlo, negarlo es perder el escenario, perder el paso y, y, y engañarse a sí mismo, por eso hay mucho Atilio Borón lo tiene muy claro, lo tiene, lo tienen claro. Cantidad de cientistas políticos hoy, Juan Carlos Monedero, los Cientistas políticos que son los que hoy en Latinoamérica o que son escuchados, pues bueno, porque están en el idioma español. Pero Thomas Pilgerin lo, lo ha dibujado también. Incluso, incluso con notados neoliberales. Lo han dicho también. Premios Nobel en economía, en sociología, etcétera. Eh, dicho esto, Estados Unidos Estados Unidos y la playa de, que conforman el, esta pirámide monstruosa de, del imperialismo Tienen tres grandes temores, en el caso específico de Estados Unidos Tres grandes temores que le acompañan desde hace más de 200 años Desde Napoleón Estados Unidos teme al surgimiento de China Ese es el principal Fantasma que acosa a los Estados Unidos, el surgimiento de China. Cuando se pensaba que China alrededor del 2050 estaría equiparándose a los Estados Unidos en términos económicos, no, a partir del 2013 China comenzó a ser el primer país exportador del mundo. Todavía no alcanza en términos de PIB a lo que Estados Unidos moviliza dentro de su economía interna. Pero China va allí, no es el 2050, ya para el 2025 se calcula que, Estado, que China termine de desplazar a Estados Unidos como primera potencia económica del mundo. Y esto es una buena noticia para el mundo, para la humanidad. Nosotros tenemos un relacionamiento muy cercano desde el comandante Chávez con China. Y ahí hay una gran diferencia con los Estados Unidos. Los términos de cooperación que nosotros hemos logrado con China los términos de cooperación, de apoyo, de intercambio, de relacionamiento, de todo tipo, político, económico, cultural, etc. China jamás nos ha estado presionando para que le otorguemos un voto para un cargo X, Y Z en Naciones Unidas, al contrario de Estados Unidos. Estados Unidos ahora con el embate que tuvo y el fracaso que tuvo en la, en la organización de Estados Americanos, de algunos estados americanos porque ya no, ya no somos ya no somos todos ¿no? faltamos dos eh, presionó a pequeñas de estas economías de estos países pequeños del Caribe en el Caribe para que sepan hay países de 30.000, 40.000 habitantes y 100.000, 200.000 dólares de apoyo, de ayuda norteamericana a esos países es ayudarlos mucho eso es cierto eso es cierto ¿Cómo logró Estados Unidos? Muchos de esos votos contra Venezuela a pesar, y a pesar de ello no logró porque la dignidad de los líderes políticos de esos países se mantuvo incómodo. Hay algunos que le quitaron 100 mil, otros quitaron 200 mil, etc. Algunos que le quitaron la visa a los presidentes o a la familia de los presidentes para que no pudieran ir a Estados Unidos, etc. Pero aún así no pudieron. Entonces hay un, hay un primer elemento allí, China. El segundo, el segundo fantasma que asola a Estados Unidos es la pérdida del valor hegemónico del dólar sobre la economía mundial. Y hay muchos asomos de esto. Estos intercambios, acuerdos de cooperación intercambio entre sus propios banderas, entre China e India, entre China y Rusia entre Rusia e India, entre India y Pakistán entre Irán y la Unión Europea incluso, están poniendo de cabeza al dólar, y eso sería otro de los grandes avances históricos de la humanidad que el dólar deje de ser este cuchillo atroz que tenemos nosotros sobre la cabeza para que nuestros países pudieran puedan comenzar a, a, a pensar por propia cabeza, en, en términos de desarrollo, un desarrollo de acuerdo a nuestras propias características, capacidades y posibilidades. Y el tercer fantasma que asola a los Estados Unidos, y ahí se han tenido éxito, y creo que van a seguir teniendo éxito, es la unidad latinoamericana. 200 años han pasado desde la, desde la, la primera convocatoria de fue el Congreso Anfitriónico en Panamá, convocado por muchos de nuestros libertadores, que fue saboteado por Santander y el gobierno de los Estados Unidos. 200 años después, un poco más de 200 años después, por fin se logra que Latinoamérica avance un poco en ese encuentro y en la consolidación de algunas estructuras de unidad. Lo logran con una furza. Una y lo logran posteriormente fundando la CELAP, las élites locales, de nuestros países, han logrado ya la destrucción de azul Y apenas terminen con azul van por celado. Ese, pues, esa es la forma, es forma del de, apoyo. Esa es el alimento de la destrucción de un continente, con como, como nuestras élites locales, las oligarquías, sobre todo las importadoras, eh, favorecen los intereses de Estados Unidos, y de la, la metrópolis esos tres elementos son fundamentales para entender todo esto ¿dónde está Venezuela en todo esto? bueno, les nombré China, tenemos una relación con China ¿qué es lo que le interesa a Estados Unidos en la relación de China y Venezuela? el compañero mencionaba, mencionaba el petróleo en realidad el gran talón de Aquiles de la economía y de la geopolítica China es su altísima y cada vez más alta de tendencia de la energía importada, llámese, llámese gas, petróleo o carbón. Seis empresas chinas están explotando petróleo en Venezuela, y eso por supuesto a Estados Unidos ni le conviene, ni, ni nos va a poner fácil esa, esa relación de energía, o de suministro energético a China. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler mandó al mariscal Rommel su mejor hombre, su mejor general lo mandó al Medio Oriente a cortar el suministro de combustibles desde el Medio Oriente, de petróleo y, y, y derivados, desde el Medio Oriente hacia las refinerías que aún quedaban en la Europa, que estaba todavía libre de Hitler. Inglaterra, eh, la Gran Bretaña, pues, más todavía parte de Italia y Francia. Mandó a su mejor hombre. Al Caribe mandó a su a su más fuerte flota de submarinos a reventar barcos mexicanos, venezolanos y norteamericanos que llevaban petróleo a Europa para sostener la guerra Trump quiere hacer lo mismo ahora solamente que ya no puede enviar ni a su mejor hombre al Medio Oriente ya no le hace falta, tiene a Israel tiene a su mejor su mejor hombre al Medio Oriente hoy copiando al detalle al detalle eh, es Israel. Israel eh, no, está, no, no va a enviar submarinos al Caribe a reventar a los buques petroleros chinos. No. Con a Miraflores, a la Presidencia de la República, a un Borges, a un López, a un Guaidó, etcétera, ya le va. El corte de suministro a China sería de inmediato. De inmediato. Pero hay otros elementos eh, que también eh, están alrededor del petróleo. ¿no? Eh, cuando Chávez asumió el mando, eh, había todavía una buena cantidad de mandatarios progresistas de las economías pequeñas del Caribe, tanto del Caribe anglosajón como el del Caribe eh, eh, anglófono y francófono. Además, de República Dominicana, Cuba, Jamaica, etc de acá a Chávez a plantearle, pues la fíjense lo que hacían, ahí estaba Otto Reich, Otto Reich es un embajador diplomático fascista, fue embajador en Venezuela, estaba asociado con, con Donizer Reich, tenían un par de buques que pasaban por Venezuela, embarcaban combustibles y lubricantes, lo pagaban a precio internacional. Y se iban a las islas del Caribe y le desembarcaban esos combustibles en esas islas, pequeñas islas, y los estaban expoliando. Estaban pagando 30% más de lo que deberían pagar. Chávez mandó a parar eso y entonces surge Petrocaribe. Petrocaribe, uno de los problemas que tiene Venezuela respecto al petróleo frente a los Estados Unidos es precisamente la existencia de Petrocaribe. Porque sacó a los Estados Unidos prácticamente del Caribe. Para que tengan idea, que eso lo quiere el grupo de Lima también, eh, Venezuela le suministra crudo y derivados. Vamos ambos casos, República Dominicana, o Martinica, o Guadalupe, o San Vicente y Granadina, etc. Le envía 100.000 barriles de petróleo este mes. A los 90 días, el país debe pagar. Eh, con divisas debe pagar el 50% de las facturas, debe o sea, pagar de, de, al contado a 90 días, paga 50.000 barriles. Los otros 50.000 barriles, por mecanismo de cooperación, los otros barriles, tiene hasta 25 años para pagar. La mayoría de las cogidas facturas que más ha tardado son 5 años, 50 mil barriles, 25 años. Pero esos 50.000 barriles, Venezuela los entrega con un, un interés fijo, del 2% anual, y el primer año de deuda no paga ni interés, ni abona nada capital por si algo faltara ese país puede pagar por toda o parte de la factura adeudada con productos usted produce azúcar, deme azúcar usted produce arroz, deme arroz, usted produce café, de café, si es lo que necesitamos necesitando pues las estaciones a veces fallan etc. imagínense ustedes la esa es una de las cosas que el Grupo de Lima, por supuesto que no lo dice, pero es así. Esa es así. una de las ventajas que el Grupo de Lima quiere para sí. Esa es Y tengamos la seguridad. O sea, ni Chávez ni Maduro tendrían problemas. Bueno, vamos a hacer un acuerdo de cooperación con cualquier país que no esté incluido en hagamos Un acuerdo de cooperación de suministro petróleo y tú me pagas de esta forma, etcétera Pero no, prefieren por la vía de, de desplazar del poder a Maduro para obtener esa misma factura que se le otorga imagínense Perú recibiendo esa factura igual como la recibe San Vicente y Granadina con 30.000 habitantes Entonces, se ven la la, la la diferencia abismal y la codicia de por qué Venezuela les le, le, le produce el efecto de Paul López. una entre otras cosas es por eso hay otro asunto también detrás de detrás del petróleo Venezuela fue el país fundador o que propuso a, tres, a cuatro países del Medio Oriente en el año 60, 1960, le propone la, la conformación de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Por qué? ¿Qué hacían las transnacionales? Las transnacionales estaban ganando bastante más dinero con el petróleo, nuestro petróleo, el petróleo que salía de los países del tercer mundo. Con petróleo que iba al norte y entonces las las las petroleras, las transnacionales ganaban más dinero que ellos, que, que nosotros. Por cada barril de petróleo se le vendía do, dos dólares y ellos lo vendían. Eso ocurrió con el plan marcha para que tengan idea. México y Venezuela terminamos pagando el plan marcha. Pero Estados Unidos terminada la segunda guerra mundial los Estados Unidos embarcaban petróleo en Venezuela y en México, se lo vendía a los europeos nos lo pagaban a dólares el y nos vendían a 5 o 6 dólares a los europeos con este diferencial de ganancia, partes de Venezuela lo emplearon para, para o sea, nosotros México y Venezuela sostuvimos el plan Marcha esa es la realidad cuánto perdimos cuánto nos atrasamos nosotros Venezuela y México porque servimos para soportar nada menos que la economía europea por más de, más de 6, 7 años. Hay, otro, hay otros elementos detrás de que varios de estos países que conformamos la OPEP, estamos empeñados desde hace 6 años en formar la Organización de Países Exportadores de Gas. Estados Unidos y Europa se oponen y se han opuesto radicalmente a eso. Nosotros tenemos la seguridad, de que si uno, de estos fantoches de la derecha, llega a la presidencia en Venezuela, una de las primeras decisiones que van a tomar es Venezuela fuera de López. Y eso es un decreto. Eso no amerita no mucho esfuerzo ni... Es un decreto. Igualmente le van a entregar el territorio ese que es un reclamo histórico de más de 150 años de Venezuela, se lo van a entregar, le van a entregar el Golfo de Venezuela a Colombia, que había una aspiración de política muy vieja de Colombia igualmente a navegar libremente por el río Orinoco y navegar libremente por el lago Maracaibo, etc. van a despedazar ese país si logran y si lo van a hacer tienen que hacerlo muy rápido porque no creo que ninguno de estos fantoches duren la mitad de lo que duró Pedro Carmona en la presidencia de la República cuando dio el golpe de Estado hay muchos elementos de origen, o sea, de, de efectos internos y efectos externos por ejemplo, las élites locales en Venezuela ¿a qué se opone? ¿a qué se opone? Chávez eh, 2007-2008 trabajó, después de que ganó la segunda presidencia en 2006 trabajó muchas estructuras sociopolíticas y económicas en Venezuela y comenzó a dar vuelco a una realidad después del 2006 podemos que golpe en el 2000 2005 se ausenta a la derecha de la asamblea 2004 el revocatorio o sea esto ha sido una campaña permanente por 20 años por 20 años para asfixiarnos para hacernos rendir por agotamiento pero llevamos 20 años en esto, ni nos hemos asfixiado ni nos hemos, nos hemos agotado y no nos vamos a rendir amenazas militares, los presidentes latinoamericanos pidiendo también invasión militar por omisión, porque no estamos de acuerdo con una invasión militar bueno, pero es que la misión, las invasiones no solamente son militares son de muchos tipos, ¿no? yo lo que no están de acuerdo es con una invasión militar pero de otro tipo sí, de otro tipo sí. de hecho de hecho estuvieron de acuerdo porque era una invasión por Cúcuta con unos camiones, una cosa y ¿sí? pero una invasión Elementos internos. Chávez prohíbe en Venezuela, por ejemplo, las semillas transgénicas. Al prohibir las semillas transgénicas, Chávez toca muchos intereses poderosísimos en el mundo. En el mundo, recordemos la frase, domina los alimentos y dominarán las naciones. Ahora tenemos la confluencia de intereses de Bayer y Monsanto. Monsanto enferma a la gente y Bayer la cura. Entonces, ¿a dónde llega la perversidad del capitalismo y, de, y, y, y, de, y del esfuerzo financiero por la acumulación para... No importa, que el resto del mundo se destruye? Esa fue una ley... O es una ley, que eso fue un decreto presidencial de que después se convirtió en ley orgánica. No hay semillas transgénicas en Venezuela. No, no la aceptamos. Otra ley fundamental es que Chávez también con un decreto presidencial, luego transformado en ley en 2000, 2012 ya, prohibiendo en Venezuela la pesca de arrastre. No hay pesca de arrastre en Venezuela. Y desde que se acabó la pesca de arrastre en el año 2008, hemos visto un resurgir, un florecer de nuestros mares, sobre todo los mares orientales, en la embocaduras del río Orinoco, alrededor de las islas de Margarita, cubagua en las costas orientales, en Cumaná, en Margarita, en Carupa. Hay una riqueza histiónica que está volviendo a aparecer después de 50 años de que llegó Pescanova y estas empresas españolas y coreanas a Venezuela a destruir los fondos marinos con la, con la pesca de arrastre. No hay pesca de arrastre en Venezuela. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, desde el 2011, desde el 2011, eh, comenzó Chávez con la misión vivienda. Esto ha alcanzado hoy, ya vamos para los 2.700.000 viviendas, el 2011. Teníamos un déficit de 4 millones de viviendas en Venezuela. Ahora el presidente Maduro te ha puesto la vara más alta y está hablando de 6 millones de viviendas para el 2025. 2025 está a la vuelta de la esquina. No hemos parado, a pesar de ese alboteo y el bloqueo económico y, la, los, y los, las agresiones financieras, no hemos parado. ¿Qué construye un país? Un país comienza, por supuesto, con la familia. ¿Y saben que es difícil lograr una sociedad cohesionada si la familia pasa las penurias? de andar mudándose todos los años o cada seis meses porque no le alcanza, porque le subieron los intereses, porque le subieron el, el canon de arrendamiento, etc. Resolver la misma, la misma FAO, UNESCO y la Organización Mundial de la Salud, nos dicen, resolver el problema de la vivienda resuelve la mitad del problema socioeconómico de una familia. Lo, sabemos lo que eso significa. Pero ¿cuántos gobiernos en este continente están empeñados en la construcción de viviendas y en saldar esa deuda? Porque al final de esto, los organismos de las Naciones Unidas incluyen, incluyen también al Banco Mundial, incluso hasta el mismísimo demonio del FMI, ¿qué nos piden? Salud, educación, vivienda, electricidad, agua potable, cultura y ambiente. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros para el año 2014 ya habíamos logrado, alcanzar todos los objetivos del milenio. Chávez encontró dos millones y medio de analfabetas. Porque hacer que, que la población analfabeta crezca es un buen negocio para el consumismo y para el capitalismo. Es un buen negocio el analfabeto, que no puede discernir sobre el consumo y el que no puede reclamar mucho en materia laboral. Esa, esa, esas leyes son fundamentales, repito, semillas trajenas, peca de arrastre, vivienda, lo que pasa es que cuando Chávez llega al poder, el 80% de las viviendas en Venezuela las construía la empresa privada, los bancos, las inmobiliarias y el precio constructor, pero los banqueros eran dueños de las inmobiliarias, de las constructoras y de los mecanismos de financiamiento. Todo un negocio redondo, donde quien clase media o clase popular que comprara una vivienda tenía que pagarle ganancias al dueño de inmobiliaria, tenía que pagarle ganancias también a los bancos. Y resulta que eran los mismos dueños. Tipo, impuestos ganaban, además del negocio que había detrás de los terrenos. Hoy en Venezuela con esa construcción de más de 400 mil viviendas al año y la gente paga la vivienda es mentira que se estén regalando viviendas no las pagan pero saben qué las pagan a precio de costo porque el Estado no le gana y el Estado no está para ganarle dinero a su pueblo viviendas de 70 metros no pagan la parcela el Estado asume si no es si no es parcela o terreno del Estado el Estado asume el pago cuando hay que comprar parcelas y son viviendas que se están construyendo en los centros poblados no se están construyendo allá a 3, 4, 5, 10, 12 20 kilómetros alejados de los centros de las capitales no, claro, la misión vivienda le está quitando un tubo respiratorio a la banca y no es que están perdiendo dinero no, están dejando de ganar mucho dinero, que es otra que es diferente de paso, había un banco chileno allá en Venezuela antes que llegara Chávez. Y cuando Chávez llegó, acabó con el negocio. Sí. Ese banco se fue a Venezuela por una razón, porque los banqueros venezolanos no sabían nada. Todavía estaban en el pleistoceno, no sabían nada de CAE, ni de AFP ni de ITAPRES, ni nada de esto. No sabían nada de eso. Y este banquero se fue a Venezuela a llevar el modelo. Y comenzó a trabajar. Con la, ya estaban haciendo los, los primeros atomos de las primeras AFP en Venezuela eso fue en el año 97, lo que pasa es que en el 98 llega el moreno aquí el mulato y llega a Miraflores acabó con el asunto este de, de, la, de, la, banca, de la banca neoliberal y por supuesto ese banquero chileno tuvo que tomar su banco, cerrarlo y regresarse a Chile no fue que dejó los negocio en Venezuela el tipo sigue ganando en Venezuela porque su cartera de clientes y todas las sedes del banco se las entregó a un banco venezolano que domina el Banco Occidental de descuento Este señor, dueño del banco chileno, todavía sigue ganando dinero en Venezuela. Es dueño de un periódico acá. Claro, no está ganando lo que él pretendía ganar. Pero no está perdiendo dinero en Venezuela. El problema de él es que no está ganando lo que él cree que debe ganar. Ese, ese, ese, ese, ese es el problema, ¿no? La prohibición, porque prácticamente cuando nuestra Constitución dice que la educación y la salud no son bienes de consumo, sino que son derechos universales, derechos humanos universales, prácticamente lo que está impidiendo, si lo vemos en reversa, está impidiendo la privatización. Ah, ese es un problema. Cuando Chávez llegó, el 48% de los pupitres el 48% de los pupitres en aulas universitarias en Venezuela ya estaban en universidades privadas. Hoy es el 25%. Y no fue que Chávez ni Maduro han cerrado universidades privadas, ¿no? Al contrario, han surgido nuevas universidades privadas. Solamente que el avance de la educación pública se le, se le ha invertido tanto en tal cantidad de recursos financieros, humanos, materiales, que hoy... La educación privada, aún creciendo, hoy es el 25% de la matrícula. Claro, cuando Chávez llega, eran 700 y tantos mil estudiantes en aguas universitarias, sumando público y privado. Llegó un momento en que nosotros teníamos más, casi 3 millones de estudiantes universitarios retrasados, que no, no tenían posibilidad de ir a la universidad. Esa es, esta realidad cambió. Claro, esto molesta al capital. Chávez acabó con el anatocismo el anatocismo es intereses sobre intereses en las tarjetas de crédito en los préstamos bancarios está prohibido por ley en Venezuela y por supuesto pues, esto genera molestia, no es que genera pérdida a la banca de hecho ningún banco cerró porque Chávez haya prohibido el anatocismo ni porque haya iniciado con la misión vivienda no, nada de eso nada de eso es apenas un asomo la ley por ejemplo la ley orgánica de, del trabajo en la Ley Orgánica del Trabajo está, en primer lugar, una de las cosas muy interesantes que poco se sabe, es que en Venezuela, entre hombres y mujeres, hay igual trabajo, igual salario. Igual salario. Hay tres países en el mundo que tienen estas condiciones. Creo que Islandia, Trinidad y Tobago y Venezuela. Está plasmado en ley. Ese es un artículo de la Ley Orgánica del Trabajo, pero ese artículo va a pasar a ser de rango constitucional en la nueva constitución como van a pasar muchas cantidades de cosas porque todavía hay algunos elementos en nuestra constitución bolivariana que quedaron rezagados. hay alguien que dice incluso que los neoliberales pudieron todavía a última hora meter algunos gazapos allí pero esto, esto, en, en el orden interno la ley orgánica de nosotros es de 40 horas de trabajo semanal no 45, ni 48, ni 60. Hay países en Latinoamérica que tienen 48 y 60 horas de trabajo a la semana. Entonces, ¿con qué tiempo está ese, ese padre o esa madre con los hijos? Y más, está bien, tiene trabajo, pero son 48 horas o 60 horas a la semana y vivía 50 kilómetros del trabajo. Entonces, sale a las 6 de la tarde, llega a las 9 de la noche, los hijos durmiendo, no hay padre, no hay madre, porque por el. Padre y madre no es que estén en el hogar. Padre y madre es que tengan un intercambio de, de amoroso, afectivo y cercano con los hijos. Cuando los padres llegan al hogar, los hijos están durmiendo y cuando los padres salen en la mañana, ya los hijos están saliendo, ya están saliendo para el colegio también, para la escuela, para el liceo. ¿sí? Eso, esas son, así, así es como nosotros vemos las cosas. Así es como el proyecto revolucionario, bolivariano entiende para qué es la economía para qué es la sociedad, para qué es la sociología y para qué es la política ese tótem del, de Venezuela nadie habla del producto interno bruto pues nuestra concepción es ¿cómo es que se genera trabajo? y trabajo decente porque aumenta el PIB o no será al revés que el PIB aumenta porque hay más trabajo decente porque hay más gente trabajando porque hay más empleo, mejor empleo no es así la lógica nos dice a nosotros por lo menos desde una perspectiva socialista es que para que aumente el PIB debe haber más trabajo, más empleo tiene que haber más consumo sin consumismo que esa es otra cosa sin consumismo Fue Don Arrales, compañeros 40... 40 historias de este tipo, por las cuales se, se odia al proyecto revolucionario de, que nos hubo echado. Pero hacia afuera, hacia afuera, nosotros hemos tocado intereses muy fuertes. Nuestra constitución prohíbe la privatización de PDVSA, pero esa constitución no prohíbe la privatización de petróleo. En la nueva constitución se va a prohibir no solamente la privatización del petróleo sino del gas también porque no tampoco se nos cuenta la historia que hay detrás del gas una vieja historia de más de 70 años también los americanos descubrieron mucho gas sellaron los pozos para guardar ese gas para ellos porque con el petróleo, la historia de 100 años de explotación del petróleo en Venezuela nosotros ahora nos enteramos de que en verdad Chávez nos hizo entender nos hizo entender nos hizo ver la realidad de que nosotros no éramos dueños del petróleo sino fieles guardianes del petróleo de los norteamericanos, holandeses e ingleses fieles guardianes y por eso nos pagaban una dádiva hay estudios que dicen en Venezuela que el negocio del petróleo en Venezuela históricamente históricamente le ha dejado de cada 11 dólares que se mueve alrededor del impuesto del petróleo apenas uno le ingresa a Venezuela los otros 10 son para los transnacionales nos rebelamos contra eso. Nos rebelamos. Esos elementos, esos factores externos, la prohibición de la, de la pesca de arrastre, la prohibición de las semillas transgénicas, la expulsión que le hizo Chávez a la misión militar norteamericana del fuerte Tiuna, que es la, el principal centro militar del país, lo expulsó el Valle de Paz, embajada o tal como lo llamó Clinton, a reclamarle porque había expulsado, y dice, bueno. Hagamos lo siguiente, hagamos un acuerdo de cooperación. Yo permito que sus tropas estén en el fuerte Tiuna y usted permítame que mi delegación militar esté en el pentágono. Estas son cosas que, que no parecieron, pero que generan mucho odio. Que Estados Unidos aceptar, porque al final, cuando Chávez en el año 2003 después del derrocamiento que, porque el derrocamiento viene porque en el año 2001 Chávez intentó recoger todo lo que había de la historia legal impositiva, operativa y de manejo del petróleo en Venezuela desde el año 1908 cuando derrocan el primer presidente por causa del petróleo 1945 derrocan a un presidente por causa del petróleo 1948 derrocan por, por esos tres presidentes lograron pasar leyes que afectaron los intereses de las transnacionales a Chávez ni siquiera le dieron oportunidad de eso, porque lo derriban en 2002, lo derrocan Chávez fue efectivamente derrocado lo derroca y solamente en 2003 pudo pasar las leyes que cambiaron y le dieron un vuelco y por eso, compañeros, es, es, usted tiene muchísima razón con dice que el petróleo está allí. No es, no, no es lo único. Y yo no sé si será lo más, lo más importante, no porque el oro también tenía comienzo. Recordemos que ahora Turquía, Rusia, China, Irán, están desesperados buscando oro. Porque ya saben que lo que viene es, regresa el patrón oro. Se acaba el patrón petrolola y regresa el oro y nosotros no tenemos necesidad de salir a comprar oro lo tenemos en nuestro territorio este es otro de los, de los elementos fundamentales por los cuales Estados Unidos que el petróleo es importante sí pero cuidado yo tengo mi duda de que sea lo más importante el petróleo como materia prima no me refiero al petróleo en tanto material estratégico para China esto es lo, eso es lo que está tuya frente allí compañero eh, puedo comentarle sobre 4.000 cosas que se han hecho que hemos hecho y que estamos haciendo nosotros no estamos haciendo sino lo que la, la, nuestra cultura y nuestra historia nos demandan y si eso lo complementamos con lo que los organismos internacionales nos exigen a los países en desarrollo ¿qué nos exigen? educación, salud, vivienda agua potable, electricidad cultura y ambiente eso es lo que nos están, lo que nos están pidiendo ah pero eso es lo que estamos haciendo entonces, ¿cuál es la justificación? si estoy haciendo lo que tú me estás diciendo o lo que tú me estás proponiendo entonces, ¿por qué me derrocas? entonces, ahí vienen las razones de trasfondo ¿no? el gas, el petróleo, el oro eh, sacar a la misión militar norteamericana de Fuerte Tuna no transgénico, no, le, no pesca, de arrastre, etc. entonces, todo eso va, va confluyendo va confluyendo en una, en una globalidad de asuntos, no de temas. que Nosotros incluso en la izquierda también hemos cambiado nosotros nuestro, nuestro discurso. Ya no hablamos de problemas, ¿no? el problema de la educación, pero nosotros decimos el tema de la educación, el tema de la salud. porque eso es lo que nos está diciendo la prensa que ya dejó de ser problema y se convirtió en un tema. La historia sí o la historia no es un tema, no es un problema. Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado con eso pero muchísimo cuidado. Yo con esto conmigo, compañeros, y eh, me gustaría tener algún contacto para enviarles materiales que explican... Hay un documento interesante que se llama ¿Por qué Venezuela? Donde más o menos unas 30 páginas se, se relata esto. ¿no? Lo único es de qué forma logramos de que les llegue a todos a una gran cantidad, que no se quede... Que no se quede. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Gracias compañeras por, por el interés que, que relevan en esto ¿no? eh, la, ¿cómo es tu nombre? Laura. No. Claudia. Laura. Laura estoy en desacuerdo contigo de que en Chile hay con post conocimiento no, no es así no es así yo eh, ustedes saben que ayer el, el ex presidente dijo lo que dijo ah, sí. Eh, yo le respondí hoy con un escrito que, por supuesto, la prensa no lo va a publicar ¿no? ni falta que hace, eh, donde digo que, lamentablemente, eh, el presidente Laguna no conoce a Venezuela, nada. Y por eso nosotros le decimos, o sea, son las dos equivocaciones, nosotros le decimos pelones que ha tenido ¿no? en 2002, y ahora recientemente, cuando dice que la Fuerza Armada ¿no? o se trató de ser sin llegar a alcanzar hacer una expresión subliminal e inteligente, no. Se ve a las claras que está llamando a las Fuerzas Armadas a una insubordinación. No conoce la historia de usted. En el año 1958, eh, el pueblo está de roca a Marcos Pérez Jiménez, dictador que tenía 10 años de encabezando el gobierno militar pericel. Y curiosamente es el pueblo quien sale y lo derroca. Le rodearon el Palacio Miraflores, etc. Lo derrocaron y las Fuerzas Armadas no intervinieron. Las Fuerzas Armadas se retrayeron porque tenían ya conciencia de, de qué se trata este, este asunto de la democracia. 1951. En el año 1989 perdón, en el año 1971 hubo dos alzamientos militares en dos, en las dos más importantes bases navales del país el pueblo no salió a apoyar nadie salió a apoyar ese, esos movimientos, salieron grupos grupos una, una unión rara entre izquierda y derecha para promover esos golpes pero el pueblo no salió porque si bien no había sino una democracia informal y burguesa pero era en términos en términos aceptables para los conceptos de democracia en nuestra, en nuestra cultura occidental, bueno, era un presidente Romulo de Tagu, que había sido elegido, que sabía, sabía que era un bandido que había entregado el petróleo a Estados Unidos en el año 1945, etcétera, todo eso está bien, pero fue elegido. El pueblo sabiamente adoptó aquella, aquella famosa frase del de Nixon pues, o Kissinger, cuando se referían al Pinocheno, ¿qué es decir? Es un hijo de perro, pero nuestro sí, hijo. El... Eso pasó con el pueblo. Bueno, Betacura es un perro, pero es nuestro perro. Es la sabiduría del pueblo, ¿no? Eso fue en el año 1960, el 61. En el año 89, año 80, 1989, cuando Carlos Andrés Pérez intenta imponer la dictadura del neoliberalismo, aprendido en buena parte de la experiencia chilena. Recordemos que Chile era el país más avanzado ya en el modelo neoliberal. Bueno, trataron de llevarlo a Venezuela. ¿Y quién le dijo al pueblo? Al pueblo nadie le explicó qué es el neoliberalismo y qué es la privatización, etc. Y el pueblo salió y en dos días derrotó la dictadura del neoliberalismo en Venezuela. Por lo tanto, defendió la democracia. En el año 2002, ¿Ocurrió lo que ocurrió con Carmona? ¿Quién te a Carmona? El pueblo. pueblo. Yo, yo le decía en ese escrito hoy al ex presidente Lago, con mucho respeto, que no conoce a Venezuela, ni conoce a, a, no conoce a los venezolanos, ni conoce el espíritu democrático que anima. Y es más, le digo, si el presidente Maduro se le ocurre desviarse, hacia formas autoritarias, dictatoriales, es el pueblo que lo va a derrocar, no es la Fuerza Armada, ni los Estados Unidos, ni Colombia, ni, ni el Grupo Alima, nada, el pueblo lo va a derrocar. Y el presidente Maduro tiene plena conciencia de ello. Entonces se habla que en Venezuela no hay democracia, etiqueta, porque nadie nos ha explicado por qué dice usted que no es una democracia. Porque, ah, porque es autoritario y porque es autoritario, porque autoritario es Guaidó que es presidente de la asamblea nacional y se decretó presidente de la república, por lo tanto el antidemocrático es Guaidó porque eh, no hay separación de poderes no puede ser jefe de dos poderes y esa es su roga pues, eh, eh, cosa curiosa, ¿no? entonces resulta que el dictador es maduro, ¿no? el dictador es Guaidó ¿Eh? Eh, entonces compañera, no, aquí se sabe mucho ahora que no haya nos pasa a todos que no haya capacidad de cómo expresarse, de cómo expresar lo que, lo que, el, lo que el pueblo chileno siente, conoce y sabe, pero sí hay, sí hay mucho conocimiento. Eh, ¿Cómo está repartido el trabajo? Yo no sé si le cartel la pregunta. No tengo esas cifras exactas, pero entre educación, salud, telecomunicaciones y petróleo está el, alrededor del 70% de la fuerza de trabajo. De la fuerza de trabajo. Lo demás, un poco de minería, no mucho, no mucho, eh, este, pero están allí. Repito, educación, salud, telecomunicaciones y petróleo. Y cuando digo petróleo, digo petróleo y digo gas también. Segunda pregunta: eh, si, si Chávez aceleró el proceso multipolar. Diría que sí, porque eh, cuando se en primer lugar cuando se derrota el ARCA, cuando se derrota el ARCA, en realidad estamos abriendo camino a la integración que en cierta forma es multipolaridad y en cierta forma es multilateralismo por medio de la Natur. es conjunción de voluntades de estados y pueblos alrededor de una idea común alrededor de una de un objetivo histórico común. Igualmente, el alma, Petrocaribe, todo eso conforma ese, ese mundo que así creo. Yo creo que así, así se aceleró. Por cierto, traigo esto a traigo colación. ¿no? Eh, una de, la, de, la, de las tragedias en Latinoamérica. Chile es el primer país productor y exportador de cobre en el mundo. Y qué bueno que así sea. Pero Chile exporta, exporta cobre. ¿eh? ¿Y quién le pone el precio al cobre? ¿Dónde? ¿Dónde? Y si Chile es el primer país, yo ahora le pregunto a ustedes, si Chile es el primer país exportador de petróleo productor de petróleo, ¿por qué la bolsa en vez de estar en Londres no está acá en Santiago? Le han preguntado eso. Y nos pasa a nosotros con el petróleo la bolsa donde se le pone el precio del petróleo con el petróleo es más complicado porque son tres bolsas en la mañana amaneciendo Tokio mediodía, Londres y en la tarde ya cerrando a las tres Wall Street es más complicado todavía el, el mecanismo de pero con todo esto el precio del cobre y el petróleo y el gas y la soya y el maíz y la fruta y la manzana no lo ponemos nosotros la ponen norte y ellos dicen que son las bolsas de valores. Las bolsas de valores son una caja negra. Yo creo que para una mente mediana y mente inteligente no acepta como razonable eso de que la oferta y la demanda. ¿no? Sí, pero explícame por qué. Es unas pizarras, pero una pizarra cualquiera puede tocar una tecla y cambia todo en una pizarra. Es una caja negra. Entonces nosotros, al final, nosotros, Latinoamérica, gran exportador, primer exportador mundial de región exportadora mundial de materias primas, llámese petróleo, cobre, etc. Nosotros no le ponemos el precio a lo que exportamos, pero viene otra pregunta, ¿y quién, ese cobre viene allá convertido en computadoras, viene convertido en, en teléfonos, viene convertido en una cantidad de productos? ¿Le ponen el precio a ustedes? Los chilenos. ¿No? Lo viene con precio mercado. ¿Lo toma o lo deja? Y lo más curioso, ¿no? Nuestras materias primas van a valores, pero los teléfonos y los automóviles y los computadores eso no van a valores. Eso no, eso no, se toca. eso no se toca. Entonces, esa es una de las tragedias de este continente. Y para eso Estados Unidos, Estados Unidos pretendió imponer el ARCA precisamente para asegurarse de que a futuro esas materias primas, valiosas, petróleo, gas, oro molidenos, etcétera, etcétera, con tan litio y todo cuanta riqueza haya, vaya a asegurarse Estados Unidos, porque el alca era para eso. A Estados Unidos no le importa. Le importa hombreo un si nosotros le compramos o no vehículos a Estados Unidos. No, ese no es el problema de ellos. El problema de Estados Unidos es asegurarse materias primas en Latinoamérica. Punto. Y para asegurarse esas materias primas, necesitaba el alca tratado de libre comercio bien grandote que no que nos discutiera los tratados de libre comercio son una condena a futuro porque la, la principal y la principal, el principal objetivo de un tratado de libre comercio es impedir la industrialización en los países del tercer mundo eh, me hablaba de que eh, alguien decía del antimilitarismo un opositor eh, que entrevistaron en Radio Cooperativa que decía que él era miembro de un grupo antimilitarista y opositor que hablaba de la de la visita de Bachelet y decía ¿entiendes? que el informe también ya de esta visita ya estaba redactado ¿sabes sí. sí. cuál es el primer antimilitarista pues bueno, el en el Venezuela? El primero del pueblo venezolano y segundo, si individualizamos, el primer antimilitarista es el ministro de la defensa, Padrino López. que lo han tocado y lo han llamado y lo han amenazado, etcétera, etcétera, etcétera. Y no da marcha atrás. Democracia, revolución y antiimperialismo. Ese es el primer antimilitarista, ¿no? Y con respecto a lo de la presidenta Bachelet, que si el informe está preparado, etcétera, ¿no? No, no, no podemos decir eso, no. hay, que esperar, hay que esperar los resultados. Que hay violación de derechos humanos, no hay, no hay país en el mundo donde se violen los derechos humanos. Ahora, una cosa es que se violen los derechos humanos y haya la impunidad. Y los culpables por la violación del derecho humano no paguen lo que tienen que pagar. Y lo segundo es que, según teoría y concepto de Naciones Unidas, el derecho humano se viola cuando hay una conducta sistémica por parte de los estados para acosar, para agredir alguna parcialidad étnica por motivo, una parcialidad por motivo religioso, políticos, culturales, raciales, es que Esto no está ocurriendo en Venezuela. No está ocurriendo con qué, no sé con qué se va a encontrar, pero sí le voy a contar con qué no se va a encontrar la pre el presidente Bachelet en Venezuela. No se va a encontrar con fuerza común. Eso es en otro país no se va a encontrar con asesinatos de periodistas eso es en otro país no se va a encontrar con acoso a, a grupos minoritarios por causas étnicas eso no está ocurriendo en Venezuela no se va a encontrar con asesinatos de dirigentes sociales ni dirigentes por causas ambientales eso no lo va a encontrar no lo va a encontrar ¿qué va a encontrar? no lo sé, le repito pero si sí le digo que lo que no se va a encontrar y por último el plan Vuelta a la Patria, mire, sí, eso está activo. Hoy o se retomó, hubo problemas de, de coordinación con algunos, con algunos gobiernos que, que están negándose incluso a entregar la, los, los permisos operativos para que la, la aerolínea Conviaso llegue a, la, a esos países. Pero hoy, hoy hoy fue un avión con 90 personas, recogió 90 venezolanos ahí, en Perú. Estamos esperando que nos digan cuál va a ser la fecha que va a ser próximamente. Aspiro que se no pase más allá del 15 de julio del próximo vuelo a Chile yo por último compañero y compañero le, le diría que una vez le escuché al comandante decir que lo, los conceptos de soberanía palabras más, palabras menos soberanía, independencia y autodeterminación son conceptos y figuras que están en casi todas nuestras constituciones pero Chávez decía solamente que en nuestro caso nos lo hemos tomado en serio no son meras florituras literarias para que la constitución quede bonita, no, está en la constitución se respetan y se aplican muchas gracias